Muy bien, muchas gracias. Eh, en este momento nosotros tenemos una interesante e importante conversatorio eh, con unos jóvenes que han tomado una iniciativa que ha causado revuelo a nivel nacional y a través de las redes. Nosotros estaremos conversando con los representantes o los quienes representan esta iniciativa. Eh, es un colectivo cultural, vamos a decir, con temas políticos de interés y tienen un mecanismo diferente de hacer el llamado a, a los políticos en este momento de elecciones. Eh, estaremos conversando con los representantes del ARC Colective. Eh, podemos eh, poner la imagen en pantalla. Inmediatamente vamos a conectar con ellos. Eh, César y José Daniel Rodríguez eh, Muñoz están con nosotros. Mire, esta es la, la página oficial se han hecho viral en las redes por la manera eh, directa, eh, contundente, preguntas que no todos los comunicadores a través de las redes, muy poca gente se atreve a hacer. Hay que destacar que ya el señor Guillermo Moreno le dio respuesta a las preguntas que ellos realizan. Eh, Luis Abinader también respondió. Tenemos o estamos a la espera de esas preguntas muy directas y puntuales que se le ha hecho al candidato, eh, al señor Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Nosotros vamos a poner eh, por lo menos un minutito de cada una de estas preguntas y queremos saber eh, y tenemos la intención de indagar eh, sobre esta gran iniciativa. Vamos a escuchar para que la gente esté en contexto. Bienvenidos al último episodio de La Respuesta. Gracias totales a todos los que se han interesado por nuestra iniciativa y que han presionado para que nuestros representantes se vean motivados a respondernos. Esto ha sido un ejercicio colectivo. ...impresionante que denota la gran necesidad que todos tenemos de poder tener plataformas que nos permitan abordar a nuestros candidatos de forma más directa. Son necesarios los debates, los foros y cualquier otra expresión que los exponga a las personas comunes y corrientes para que, igual que nosotros, hagan las preguntas que entiendan pertinente. Por otro lado, queremos recordarles que la democracia es un trabajo de todos. Por eso resulta de suma importancia que participemos en el proceso electoral, ya sea como observadores o como delegados de los colegios electorales. Y claro, salir a votar el día de las elecciones y motivar a nuestros familiares y amigos a hacerlo también. Ese es nuestro llamado y compromiso por esta tierra que tanto nos ha dado. Ok, tenemos otra, tenemos otro donde se les realizan preguntas. En esta ocasión estaremos okay. rescatando alguna de las preguntas que sentimos se han olvidado y que creemos fundamentales para poder ver a esta persona como un candidato presidencial legítimo. Yo sé que al igual que yo, somos mucho lo que... Que votaremos por primera vez en las próximas elecciones y al mismo tiempo sé que muchos de nosotros a estas alturas no sabemos por quién votar y que hay muchas preguntas que para poder tomar esa decisión merecen ser respondidas Gonzalo Castillo es una de esas personas que sentimos que todavía no conocemos y que nos encantaría poder conocer a profundidad para analizar sus respuestas y que sirvan de punto de partida para ver si de verdad como dicen en el sur, él es un penco de candidatos. Gonzalo, ¿es cierto que tu compañía Elidosa le vendía vuelos al gobierno tú siendo ministro de Obras Públicas? Gonzalo, ¿consideras que has violado la ley 340-06 sobre compras y contrataciones? De ser así, ¿merecerías ser sometido a la justicia? Gonzalo, ¿cómo lograste que tu compañía elidosa pasara de tener 5 aeronaves a tener 36 aeronaves en un periodo de 7 años y siendo un empleado público? Y está para la gente que tal vez pues no había visto esta propuesta, ya eh, quienes nos siguen, un público más adulto, que no está tan conectado con las redes. Vamos a saludar a César eh, y a su hermano, pues que César han tomado... De, César es el joven que, sí. que habla. Eh, no, Daniel, Daniel. Daniel, buenos días. Bien. Buenos días, buenos días. ¿Cómo Primera están? Por bueno, la invitación bueno, al completo. Un placer tenerlos acá y que puedan eh, darse a conocer bien, en toda bien, esta zona bien, bien, bien. del... Del noroeste Oye, y del país. Felipe Franco Boruga, diría, le diría a él. Y tú no eres el carajito que pregunta mucha vaina. <risa> <risa> César Hola. y Daniel, ¿cómo, Bien. ¿cómo Bien. nace esta iniciativa? Esta iniciativa, esta iniciativa, deben de bajar si lo tienen en algún teléfono eh, o el celular, en el, el programa, para que no hagan... Ok, ahora sí. ¿Cómo nace la iniciativa del arte colectivo? La respuesta. Bueno, lo importante que queremos aclarar primero es que el arte tenemos dos años y tres meses más o menos creando contenido. El eh, arte nace con el propósito de provocar ideas, básicamente, de nosotros poner la idea sobre la mesa y que esos temas cuando lleguen a las casas sean discutidos entre padres, los hijos y todo el mundo que, que encuentren estos temas de interés. LAR yo diría que nace desde que nosotros nacemos. Nosotros somos cinco hermanos. Imagínense ustedes, cinco hermanos en una misma casa, aunque fuimos criados por los mismos padres. Toditos tenemos eh, ideas diferentes y cosas chulas que aportar. Y siempre nos gustaba cuando nos sentábamos en la mesa debatir todo tipo de temas, discutirlo, Ya hasta peleábamos, diríamos, por ahí, eh, hablando de todo este tipo de temas. Entonces, yo creo que en el 2018, en marzo, eh, nosotros decidimos llevar eso que éramos nosotros en la casa a las redes sociales y por ahí la gente se, se, se, se comenzó a sentir identificada básicamente con el contenido que nosotros estábamos transmitiendo. Sí. Específicamente el tema de, de la respuesta eh, pues fue un, un concepto que surge después de la entrevista que le hacen un reconocido eh, digamos personaje de la vida pública eh, de los medios, el señor Santiago Matías, alias Alofoque, al eh, candidato presidencial Gonzalo Castillo. Eh, evidentemente, luego de esa entrevista, eh, la sociedad entró, digamos, en un debate sobre si había sido buena, sobre si quien, el, el entrevistador era una persona adecuada, sobre si la preguntas eran eh, que si había sido, digamos, formulada anteriormente, si era practicado, si había durado mucho tiempo en salir, etc. Eh, nosotros, obviamente, eh, como parte de aportar, eh, antes de, de solamente no, no llevarnos a lo negativo, sino aportar, digamos, a, a la discusión pública, pues se nos ocurrió decirle, mira, si la gente no estuvo conforme con la pregunta que se le hicieron a Gonzalo, nosotros tampoco estamos conformes, pues vamos entonces nosotros a hacer Muy la bien, pregunta bien. que entendemos faltaron en esa entrevista. Muy Obviamente, con esto queremos aclarar que, digamos, cada interlocutor va a tener una perspectiva y va a tener un enfoque diferente, y no estamos diciendo necesariamente que, que esa, entrev esa entrevista con Gonzalo eh, eh, es negativa, digamos que le aporta eh, una perspectiva única y auténtica que es la que representa a esa persona. Eh, pero obviamente, tratando de ser un candidato presidencial, nosotros entendemos que tiene que tratarse otro aspecto, otras preguntas sí. que son indispensables para nosotros saber si efectivamente es un candidato viable o, como bien decimos en el video, un candidato legítimo. Eh, por eso digamos, empezamos con, con la pregunta de Gonzalo. Y luego de la atención de la gente que, que vimos que sentía esa misma curiosidad, esa misma intranquilidad de querer saber eh, cosas claras, puntuales sobre todos los candidatos. Pues entonces, seguimos hoy con la entrevista a los demás. César, eh, eh, permitiré que mis compañeros hagan eh, algunas preguntas. Quiero solamente decir esto. Eh, no sé si vieron lo que aconteció con el espacio y el tema que se dio con esa entrevista a Gonzalo Castillo. Nosotros creemos fielmente que los medios de comunicación tienen un compromiso social. Y a veces esos ambientes muy relajados, muy cómodos, en este caso para candidatos presidenciales, no es lo más idóneo porque no indaga eh, y no busca respuestas que tal vez la sociedad merece. Las, las preguntas que ustedes realizan, que son muy fuertes, eh, pocos comunicadores a través de los medios digitales, radiales y demás, se atreven a hacerla. ¿Ustedes mismos la elaboran o hay un equipo detrás o alguien le dicen o algún proyecto político? No, miren, esto es lo que hay que decirle para atacar a este candidato o algo así. Yo creo, yo creo que eh, al nosotros comenzar con Gonzalo, una de las críticas que nosotros recibimos es que pertenecíamos a tal partido, que era una campaña toda elaborada de parte de algún partido, que nosotros teníamos un guión elaborado por algún otro partido, que era una campaña en teoría sucia de, de parte de, de esta campaña electoral. Eh, nosotros somos cinco hermanos completamente independientes, a pesar de que cada uno, de manera individual, claro. tiene eh, eh, intereses, eh, eh, digamos. Preferencia, preferencia. Prefer preferencias, exacto. Prefer alguna preferencia política. Nosotros entendemos que al final no se trata de preferencia. No tenemos un guión. No representamos ningún partido. No militamos en ningún partido. No llevamos ningún movimiento a nombre de ningún partido rapidito, porque ¿Sí? ya casi nos roba el tiempo alguna preguntita rápida sí. que los muchachos sí. tienen bueno, lo primero es que yo quiero, te habla Francis Rodríguez los felicito jóvenes gracias Francis, un no, no, no, no. quiero primero saber cuál es su área de interés si estudian, si están en la universidad si alguno de los cinco ya ha concluido carrera y por y de dónde viene esa, esa, esa interés por lo público, por la discusión, porque rara vez se ven los jóvenes con, con proyecciones tan claras sobre estos temas que normalmente los adultos o los políticos tradicionales la manejan? Yo creo que nosotros somos cinco hermanos, como, como dijimos anteriormente, y cada uno hace cosas diferentes. Yo soy el más pequeño de los cinco, eh, el más grande director de. Y el C que más habla. Es más sí. enérgico podría ser, ¿no? O sea, porque César, como que es más calladito. Sí, sí. <risa> <risa> okay. Okay. Sabemos que, que, obviamente, te quieren escuchar. Eh, la respuesta digamos, de la cara de este, de este asunto. Pero mira, eh, básicamente, eh, somos bien diversos, tenemos diferentes profesiones. Bueno, yo soy abogado, tenemos un cineasta, eh, José Daniel ahora va a entrar a la universidad. Eh, sí tenemos, digamos, carreras profesionales en gran parte, pero eh, digamos que lo esencial de este asunto es que somos un grupo de jóvenes inquietos y que entendemos que lo social, lo político, lo ciudadano es un asunto que tiene que interesarnos a todos. Evidentemente, creemos que hay una, un segmento de la población que se ha quedado atrás en el interés, y creemos que por una falta de plataformas que impulsen los temas de una forma nueva, auténtica, creativa, directa, que no seamos, digamos, en lo políticamente correcto, se ha perdido gran parte del interés, y eso es políticamente correcto, pues sin duda que ha llevado a posiciones de acomodamiento de los propios candidatos, por ejemplo, en este escenario. Que no se le han hecho esa pregunta, que no son preguntas que no inventamos, son preguntas que la sociedad tiene, son preguntas que en los grupos se mencionan, son preguntas que en las conversaciones que en la calle, las, todo el mundo las tiene. Lo que pasa es que ha habido pocas personas que se han atrevido a preguntar. ¿Tienen ustedes jóvenes algún tipo de, de planes para que la juventud dominicana se interese por la política, se interese a ejercer su derecho al voto? Además de esta sección que tienen de las preguntas. Totalmente. Y yo creo que es algo que nosotros hemos estado apoyando, digamos, eh, en diferentes eh, plataformas. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una una gran cantidad de personas que conocemos, eh, pertenecemos a diferentes grupos, parte de la ciudadanía, venimos de los movimientos sociales. Y es un mensaje que siempre intentamos, intentamos llevar. Ahora mismo entendemos que las redes sociales son una plataforma muy poderosa para llegarle a los jóvenes. y De manera, la manera la positiva. De manera positiva, totalmente. Eh, Yerian, tiene sí. es, una última preguntita. Miren, correlación, oh, eh, dos preguntas en una. El viejito está arriba. Sí, sí, no, eh, ah, que no den no para de minuto aquí en el canal, por favor. Miren, dos preguntas en una. Vemos que ustedes comienzan con esta serie de preguntas a raíz de la entrevista de Gonzalo Castillo. Es decir, esa actitud de ustedes fue reactiva ante la entrevista. ¿Por por qué ustedes reaccionan? Eso es lo primero. Y segundo, eh, si les si le satisfizo ya las respuestas que han dado algunos de los candidatos, por ejemplo, como es el caso de Luis Abinader. Eh, yo creo que sí. Fue una, fue una fue una eh, pregunta. Fue preguntas que básicamente ya la teníamos, pero decidimos compartirlas a raíz de esta entrevista. Eh, y la respuesta, si, si estamos satisfechos. Yo creo que el hecho de que un candidato responda a unas preguntas que un joven en las redes sociales les hizo, preguntas que ya estaban en el rumor público, que digamos, eso básicamente hace que tengamos un cambio de cultura increíble. El hecho de que claro. sea una forma como Instagram para hacer una pregunta a un candidato y que éste responda independientemente de si nosotros personalmente estamos satisfechos con la respuesta es básicamente respuestas que nuestros seguidores y la gente que se mantuvo al tanto de esta, de esta serie son los que deben de juzgar la respuesta de cada candidato Muy bien. mi pregunta va en el orden siguiente ustedes como jóvenes ¿qué entienden hay que cambiar en este país para garantizar un futuro a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? lo primero que hay que cambiar es la forma en cómo nosotros mentalizamos y vemos la cosa pública. Nosotros, sin duda, que hemos tenido, digamos, y reitero el tema del desinterés que hemos venido acumulando, es decir, la sociedad en general ha dejado que los políticos profesionales sean los que manejen los asuntos políticos y no nos hemos interesado de una forma, digamos, activa en esos temas. Es por eso que nosotros, básicamente, lo que queremos es un cambio de cultura. Nosotros entendemos que tiene que ser ver la cosa pública como algo activo, que a pesar de que te guste o no te guste, digamos, la política, que si decir, tú la veas como, como una política como la vemos aquí sucia, que tiene muchísimos personajes, que, con lo cual nosotros no coincidimos en convicciones y en principio, sigue siendo la única vía hábil en la República Dominicana, en que vivimos una democracia, para poder implementar cualquier cambio que queramos, sea positivo, y, y si no lo hacemos, pues y sin duda va a ser positivo para un grupo, que, que no es necesariamente lo que Persigue una democracia cuando trata de buscar digamos, algo positivo para todo el colectivo. Por eso nosotros creemos que lo esencial es volver a llevar interés a la gente, no solamente a los jóvenes, sino a la sociedad en general. Tenemos muchas personas de, de todas las edades que, que han decidido dejar esos asuntos a, a los políticos, que han decidido dejar los asuntos a, a, a echar el voto cada cuatro años y me olvido de eso, me quité de ese asunto. No, tiene que ser un asunto diario, tiene que ser un asunto semanal. ¿Cuántas horas cada uno de nosotros le dedicamos a llevar el mensaje o a hacer una acción específica que pueda contribuir a algo positivo? César. ¿Por qué Porque usted es que se Gonzalo y Leonel no le han respondido aún? ¿Por qué Gonzalo y Leonel no han respondido? Bueno, eso tendrá, y matiz, digamos, estratégicamente político. Eh, creemos que quizá puede ser un tema de... de o de no tienen obvios. la respuesta. No, no, pero ellos no han dicho eso Yo, yo, yo estoy preguntando ¿Será que no tienen la respuesta, tanto Gonzalo como Leonel? No, no, quizá Gonzalo, pero Leonel yo sé que tiene bastante respuesta No, pero no ha respondido, déjalo que respondan Adelante, joven Producción no se está No, no, pero déjalo que respondan Adelante, muchachos no, ellos, nosotros entendemos que ellos evidentemente tienen las respuestas, son preguntas que estaban en el rumor público, se les se le había hecho, tal vez no directamente, pero se habían hecho entre entre entre la ciudadanía, y son preguntas que ellos evidentemente tienen las respuestas, es un sí o un no, muchas de ellas, y entendemos que si no han respondido es parte de... Que no quieren el... darlo, no pueden. Es la política diferente. Se... César, Daniel, muchísimas gracias. gracias, el tiempo pues no pudimos aprovechar más, Éxito. pero eh, éxitos oh, y felicitaciones de verdad, muchísimas gracias. Oh, okay. <ríe> Feliz placer, día placer. a toda la gente que estuvo con nosotros, muchísimas gracias, mañana venimos con más. Nos despedimos.